Director de la P de la Policía Nacional, dice, no esconde la realidad. Ay, sí, dice el director de la Policía Nacional, edward Sánchez, que resaltó primero los esfuerzos que ha realizado en la institución con el apoyo del presidente Luis Abinader para combatir la delincuencia y pidió el empoderamiento de la población para apoyar la lucha contra el crimen. Sobre las cifras que presentó sobre una alegada disminución, de los delitos de ratería en un 24% en los primeros ocho meses del 2021, Sánchez defendió que habla en base a las estadísticas que recibe y aseguró, no escondemos ni disfrazamos la realidad. Vamos a escuchar ahí a Edward Sánchez. En un evento de la Organización del Presidente, ya la Dirección de Comunicación Estratégica verá los detalles. Somos invitados y somos obedientes a, a, a los superiores, sobre todo. Director, ah, no, no, no, no. siguen las denuncias por las altas jornadas de violencia, un plan estratégico ya establecido por la Policía. Nacional. Siempre hemos estado fortaleciendo la prevención y bien la preocupación del presidente siempre de fortalecer la, la, la institución con equipamiento, nuevos ingresos. El tema de la es constante, pero sobre todo eh, necesitamos la, la, la, el empoderamiento de todos los sectores de la sociedad. Eh, apoyar esa voluntad del presidente con respecto a, la, a su país, todos los aspectos sociales que, que impacta. Fortaleciendo la prevención, desde que iniciamos nuevas unidades, incorporando nuevos hombres, el presidente autorizó... 3.500 nuevos hombres para la parte preventiva. Es eh, constante y dinámica la inclusión 24 horas al día. Al, el año completo estamos en la calle, sobre todo garantizando la seguridad de los ciudadanos. Este año este hizo ah, 3.500, ya hay 2.000. Okay. Y para el penúltimo trimestre de este año estaremos incorporando 1.500 más. O sea, Usted, 3, Ustedes dijeron que bajó un 24%, pero eso no se corresponde con la percepción de la gente. ¿A qué se debe la diferencia? no Realmente en base a los datos que recibimos no escondemos ni pasamos datos, vamos con la realidad, son las estadísticas, están las evidencias y siempre predicamos con la verdad como debe ser. Muchas gracias. Bueno, <risa> ahí está la, la, el, el director de la Policía Nacional Eduardo diciendo la, la, la cosa. Eh, hay hay muchas cosas que obviamente no se pueden esconder en la policía, eh muchas cosas raras que pasan tanto eh, tanto como la misma policía como va, hablábamos ayer que hay mucha uh -huh. hay muchos policías que, que son manzana parte de la manzana podrida que hacen daño en la calle atraquen y ese tipo de cosas y tanto también como la delincuencia yo creo mira eh, eh, hay algo que es muy importante y, y, y hay que aclararlo tú sabes que hay mucha gente que no cumplen la, la medida de, de por ejemplo si le dan cinco años no lo cumplen sí, hay sí. gente que matan gente y están en la calle eh, normal eh, eso, eso eso pasa mucho aquí en San Francisco hay mucha gente que ha matado ha, ha, ha asesinado personas homicidio que, que y, y, y, y le han encantado sentencia y tú lo ves normal en la calle o sea ahí hay una negligencia y no sé qué es lo que está pasando en República Dominicana que cuando una gente comete un acto o sea, aquí tu vida no vale un peso, mejor no, no te dejes matar porque es que aquí na, no, nadie va a cumplir por, por, por tu muerte. O sea, te, te, te mataron y llegaste ahí porque aquí un par de pesos resuelven muchas cosas. Entonces eso es algo que yo creo que debería de arreglarse. Si usted eh, comete un hecho, tanto delictivo así como un asesinato y ese tipo de cosas, yo creo que si a usted le cantan 30 años, tiene que cumplir los 30 años. Porque lamentablemente eh, se ve feo. Que tú me mates un familiar y a mí, que yo a los dos años te vea normal, como que no ha pasado nada. Entonces, eso se, se ve mucho aquí en este país. Yo creo que la Policía la policía Nacional debería tomar carta en el asunto en, en, en ese aspecto, porque eh, se ve muy feo eso. A la gente que nos llame, 809-725, si están de acuerdo con lo que dice el general Eduard Sánchez, dice que no habla, o sea, que no esconden ni disfrazan la realidad. Sí. Dice que se ha reducido un 24% los crímenes de ratería. Eh, ratería. Que, eso dependían siendo los crímenes menores, si mal no recuerdo. Eh, sí, pero solamente en la capital, el lunes, <risa> en el Gran Santo Domingo, escuchen bien, 54 asaltos. Oye. Oh, que vienen siendo... Las los atorillas. crímenes de ratería. Exactamente. Claro. 54, solamente el lunes. Claro. Y, y yo, es decir, la delincuencia está tomando el control, o más bien ha tomado el control de la calle. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Por el general? punto que yo te puse hace un rato, aquí tú agarras un delincuente y, y a los par de meses tú lo sueltas, o sea, no, los delincuentes no cumplen en la cárcel, no cumplen y salen Pero a que hacer la, lo es mismo. Que la cárcel está saturada porque la mayoría de los, de los presos de la cárcel son de prisión preventiva, de casos que pueden cumplirlo perfectamente en la, en, en, en la, en la casa con prisión domiciliaria Lo que pasa también es que aquí, como hablamos ahorita, que la gente o algunas personas se quieren... Eh, eh, no quieren respetar la ley, no quieren cumplir con la ley y se fugan de una prisión domiciliaria. No, que sí. no, no se necesita fugar porque aquí a ti te da... La policía porque... te da banda, no te estoy diciendo que no cumplen, la, la, aquí un preso no cumple, aquí tú matas a una gente o atracas a una gente tú no cumples, aquí a y los par de meses preso, te ven. pero entonces, a los entonces dos meses salen, ese mismo delincuente que... que y me tratan que, que... en un caso, en un caso, por ejemplo, en un caso de robo, entonces van y hacen un, eh, por un, eh, una fechoría uh -huh. y entonces lo agarran por por, qué sé yo, por, por agresión otra, a otra persona. Por otra vaina. Entonces, mira, yo vi en estos días, vi un video, antes de, antes de finalizar con el tema, vi un video en los huaricanos donde había un grupo asaltando, un grupo, Oye. un grupo de 10 gente en la calle. O sea, que algo terrible lo que está pasando con la delincuencia. ¿eh? Bueno.